Hola, Soy Israel Banquera y en esta hora les traigo un nuevo tutorial. Y es acerca de que el ordenador, la pantalla, a veces se les congela y para que funcione, deben de apagarlo de forma brusca o lo reinician o no sé cómo hagan ustedes, pero la cuestión es que se les queda congelado. Hay tres opciones para solucionar este problema, a la verdad, tres opciones. La primera opción que les recomiendo es irse a panel de control y desinstalar eh, los programas que no usen, que no estén usando. O sea, son tres soluciones muy sencillas y ahora les explico por qué. O sea, yo aquí tengo, esto que ven aquí no es programa, esto que ven aquí no es programa. Los programas que yo uso son estos que están aquí y aunque están instalados algunos los tengo desactivados. Por ejemplo, autor que consume muchos recursos lo tengo Desactivado Y los que tengo acá Entonces la mayoría están desactivados Pero solo están activos los que uso Entonces desinstalan un programa Y lo otro es que Una vez que lo desinstalen Se les va a ir solucionando Ese problema que tienen Por ejemplo, ustedes dan clic derecho Desinstalar Dan clic en sí Y automáticamente el programa Se les va a desinstalar así, listo lo otro que deben hacer es rapidito, antes de iniciar el ordenador. Si el ordenador se les congela, una vez lo inician, antes de que se les congele, ordenador, Váyanse a, a, aquí a barra de tareas, dan clic derecho, administrador de tareas, porque se les va a congelar a medida que comienza a ejecutar todos los programas en segundo plano. Listo, y aquí en inicio van a coger estos procesos y les van a dar clic en deshabilitar, así como, así como lo tengo yo aquí. Miren. Dan clic en deshabilitar. Miren que yo tengo hasta esta nube deshabilitada porque consume bastante memoria RAM. Van dando clic en deshabilitar. En mi caso solo tengo estos porque yo no permito que se acumulen muchos programas aquí. Y lo otro es que a medida que se vayan ejecutando, por ejemplo, en este caso este proceso está abierto. Dan clic en finalizar tarea antes de que se les se le, se le congele el ordenador. Y ahora si se vienen acá inicio y deshabilitan. Y una vez lo tengan deshabilitado todos, lo reinicien. Una cosa que entonces, la cuestión es que todos estos procesos queden deshabilitados y dejar solo el proceso necesario, como en este caso la seguridad de Windows Cortana, no lo dejen habilitado porque consume muchos recursos estos procesos de Adobe también cierrenlo Entonces Esas son las opciones, las dos opciones que les tenía La verdad, solucionan, son muy sencillas, pero solucionan cualquier problema en nuestro sistema operativo y estos procesos así necesarios desinstalenlo y estas aplicaciones de cómo se desinstalan esas aplicaciones simplemente tienen aquí a esta opción y aquí van a encontrar aplicaciones que no, eh, no sean necesarias y las pueden desinstalar o simplemente se van a configuración aplicaciones y estas aplicaciones como esas que, que tu amigo yo no sé qué cosa el teléfono quiten la que hizo la verdad no le he encontrado eh, la funcionalidad pues que debería poder ofrecer y solo es un consumo de memoria RAM innecesario y lo otro que les quería decir es que eh, todas estas aplicaciones consumen memoria RAM como nos entramos de ello aquí en el administrador de Tarea miren aquí está todo el consumo miren memoria RAM todo el que consumo de ella en el caso mío tengo 8 GB y tengo un procesador, tengo un disco duro sólido y el disco duro sólido ayuda a que el sistema operativo no se congele. Entonces la tercera opción es que compren un disco duro sólido y lo cambien Cambien el mecánico que trae el ordenador de fábrica Y pongan uno sólido y les va a correr a la perfección Más que todo el sistema operativo se, se congela cuando la, la memoria llega al 100% O el disco duro también llega al 100% No les va a correr Por lo general esto se está, se, se está presentando en el sistema operativo Windows 10 y a raíz de que estamos usando disco duros so, eh, eh, mecánico y esos discos duros mecánicos no, es, no son aptos, no están aptos para arrancar un sistema operativo como con la exigencia que tiene Windows 10 entonces solo solucionan cambiando el disco duro como última eh, opción para que el disco duro se mantenga en 1% como en el caso del mío que yo le metí un disco duro sólido y miren que aunque estoy grabando con filmora miren que el consumo es mínimo, ¿no? o sea no está consumiendo casi nada porque el disco duro sólido le ayuda al ordenador y va a funcionar como memoria RAM. Algo así, entonces es una ayuda importante. Entonces, como última opción es eso. Pero lo, por lo general cierren si las aplicaciones que no estén usando y no dejen que se ejecuten, que se inicien junto con el ordenador, junto con el sistema operativo. Cuando ustedes enciendan el ordenador, es, el, es algo sencillo, pero la verdad les va a funcionar. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao.